Hola, buen día a todos, a todas. Estamos desde el Salón San Martín de, del Ministerio de Salud con la secretaria de Acceso a la Salud, que es la doctora Sandra Tirado, y el secretario, el subsecretario, por ahora, de Estrategias Sanitarias, eh, Juan Manuel Castelli, eh, está conectado el equipo del Ministerio de Salud, de Transmisibles, de, de la Dirección de Control. De, de control de enfermedades transmitidas por vectores, de Chagas, las jurisdicciones, sociedad civil, sociedades científicas. Realmente eh, nos parece muy, muy importante eh, poder seguir trabajando en estos encuentros eh, en función de, del Día Mundial de Chagas, de la enfermedad de Chagas, que hace poquito, en 2019, se definió desde la Organización Mundial de la Salud como... El día 14 de abril y desde ese momento hemos generado estos encuentros eh, para visibilizar un día eh, y para visibilizar que se tiene que trabajar todos los días en relación a, a, a esta enfermedad. Y empezamos con, con los conversatorios en 2020, con el compromiso de, de sostenerlo y, y la verdad que en eso poner en valor que, que a pesar de la pandemia, que a pesar de de las complicaciones y los, los desafíos hemos podido sostener estos conversatorios, estamos haciendo el tercer conversatorio con la sociedad civil con un rol muy muy importante porque realmente eh, desde este ministerio consideramos a la, a la sociedad civil como eh, un socio estratégico para poder alcanzar eh, los objetivos sanitarios en, en cada una de, de las áreas eh, y, y realmente el trabajo, el trabajo es codo a codo con, con las organizaciones de la sociedad civil, así que realmente eh, agradecerles, particularmente con la enfermedad de Chagas. Nosotros sabemos eh, el, el, la, la actividad, la participación, el compromiso que tiene la sociedad civil, así que desde ese punto de vista eh, ponerlo en valor, agradecerles, eh, convocarlos y convocarlas a seguir trabajando en conjunto y a poder ahora, en esta, en esta nueva etapa sanitaria del país, eh, realmente concretar más acciones eh, en relación a, a, a los objetivos que tenemos en, en relación a, a esta enfermedad. Realmente, eh, hoy tenemos una muy muy buena noticia, hoy se publicó en el boletín oficial la reglamentación de la ley 26.000 ...281... ...desde 2007... Okay. ...sí, <risa> eh, eh, ...realmente... Eh, ...era una deuda pendiente... ...para nosotros es un orgullo enorme... ...a pesar de la pandemia... ...durante la pandemia... ...haber podido generar... Eh, eh, ...esta reglamentación... ...el consenso con el Ministerio de Educación... ...con el Ministerio de Trabajo... ...se presentó en el Consejo Federal de Salud el trabajo de las áreas técnicas, realmente eh, es un logro importante y es una señal concreta de la, lo que nos habíamos comprometido en el conversatorio pasado, hoy tener eh, eh, publicado en el boletín oficial eh, la reglamentación, eh, realmente nos, nos da mucho orgullo, eh, no debería haber pasado tanto tiempo, nosotros asumimos... Eh, con, el, con digamos, el, el desafío en relación a la enfermedad de Chávez como un eje fundamental. Y realmente me parece que, que, por supuesto, no hace falta que les diga que la pandemia eh, atrasó todo lo que vinimos a hacer, impactó en la gestión de eh, todos los ministerios de salud en la nación, de las provincias y del mundo. Eh, pero me parece que poner en valor lo que se hizo a pesar de la pandemia es muy importante y todo lo que se hizo es la base para que los próximos dos años podamos acelerar muchísimo todas las acciones en conjunto. Nación, provincia, los municipios, las organizaciones eh, sociales, los organismos internacionales, las sociedades científicas, la academia, e involucrar a la comunidad y a los medios de comunicación hay que realmente trabajar muchísimo en eso y trabajando eh, en, en eso contarles que eh, hubo acciones concretas que me parece que van a acelerar lo que, lo que, venimos, lo que venimos a plantear hoy. Eh, estamos trabajando fuertemente para formalizar el, el programa de Chagas. Ustedes saben que la dirección de control de enfermedades transmitidas por vectores en esta gestión volvió a ser dirección, no tenía... ...rango de dirección y se ha generado el rango de dirección y se ha trabajado mucho... ...para reorganizarla y construir sobre lo construido, lo que funcionaba... ...y estamos viendo cómo seguir agilizando el funcionamiento... ...pero formalizar el programa de Chagas es muy importante, lo venimos eh, fortaleciendo... ...pero realmente formalizarlo en función de lo que dice el, el decreto reglamentario... ...es realmente importante para seguir avanzando en los objetivos... Eh, estamos eh, trabajando muy fuerte en fortalecer eh, el fatal a Chavén con una nueva dirección, con una nueva mirada, con un eh, fortalecimiento también de lo que es la gestión. Estamos trabajando también, ahí la veo a Sole, con muchísima articulación con el CENDIE que también tiene una nueva directora y la idea es sinergizar muchísimo Estuvimos personalmente, Juan Manuel, Sandra y yo, en distintas oportunidades en el Cerebe, en Punilla, donde nos comprometimos a realmente darle el rol que tiene que tener. Estamos trabajando desde la dirección de vectores, desde el Instituto Enlis Malbran, para reubicar al Centro de Referencia de Vectores bajo la órbita del Cendía en Lis Malbran y realmente ponerlo en valor como tiene que ser un centro de esas características no solamente desde el punto de vista de ilicio, sino también desde el punto de vista de insumos, desde el punto de vista de la gestión y eh, fortalecer muchísimo ese eje que nos tiene que, que realmente llenar de orgullo y son tanto el Fatala como el cendíe, como el Cerebe, un, un eje fundamental en los desafíos que tenemos para adelante. Incorporamos, ustedes saben también, el uso de técnicas genómicas de PCR para el diagnóstico de Chagas neonatal, hay que dar el salto para seguir trabajando en la transferencia de tecnología, la capacitación y ampliar efectivamente el acceso al diagnóstico. Tiene que llegar a todas las jurisdicciones. Estamos trabajando muy fuerte y va a ser tema de cofesa y vamos a trabajar con cada una de las jurisdicciones para avanzar durante 2022 en la interrupción de la transmisión vectorial. Trabajamos también como una gran oportunidad en esta ley de mil días para intervenir fuertemente en la transmisión vertical y desde, por supuesto, el punto de vista de lo que significa el, la mirada internacional, también este, trabajando con la Secretaría General Iberoamericana, propusimos la eliminación del chagas congénito como problema priorizado. Este año también vamos a a, a poner en, en valor el, el 60 aniversario del Instituto de Parasitología, el, el, el fatal Chabén realmente eh, tiene que volver a estar eh, con la visibilidad que, que tuvo en otras épocas como emblema no solamente de Argentina sino también regional, así que desde ese punto de vista eh, es por eso que, que estamos hoy ministra, secretaria, subsecretaria para acompañar, para convocarlos a seguir trabajando, para decirles que si hay algo que nos enseñó la pandemia es que la integración es la que nos hace transformar las cosas, trabajar en conjunto entre todas las áreas, cómo se hizo en la pandemia, cómo se lograron cosas eh, en la pandemia que era poco pensado que se fueran a lograr y en tiempos muy, muy rápido. Necesitamos sostener a la salud en esa centralidad, articular, seguir articulando, no solo con otros ministerios de la nación, sino con, eh, por supuesto, como siempre, con mirada federal, con cada jurisdicción, pero con todos los actores, de como decíamos, de la sociedad civil, inclusive del sector privado, medios de comunicación y, y la sociedad, trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con Ciencia y Tecnología… Eh, siempre este, con, con la salud en el centro como algo transversal y, y pudiendo, pudiendo sinergizar. Así que ese es el, el motivo por el cual eh, me parecía tan importante poder eh, dar estas palabras y felicitar a todo el equipo por todo lo que se hizo durante la pandemia. Nosotros sabemos lo duro que fue dar respuesta a la pandemia para parte del equipo de salud, pero un número importantísimo del equipo de salud, siguió trabajando en los temas más específicos y es por eso que hoy estamos acá con la ley reglamentada, con un montón de desafíos, pero sobre todo con oportunidades para que esos desafíos, para que esa esa teoría se transforme en práctica. Así que eh, sepan que tienen nuestro compromiso y que realmente tenemos la expectativa que estos dos años podamos Tener resultados muy muy concretos en relación al control y a la eliminación de la transmisión vertical, del chagas vectorial, y, y seguir planteándonos desafíos. Así que muchísimas gracias y los dejo y las dejo avanzar con, con la reunión, con la presentación de, de, de las exposiciones, de las miradas de la, de la sociedad civil en relación a sus trabajos, y, y seguimos, seguimos viéndonos, encontrándonos, y seguramente la próxima ya sea presencial y ya tengamos más novedades. Así que, felicitaciones y muchísimas gracias. vale Valena Basilio, eh, hola, bueno continuamos hola. con el conversatorio en su calidad no se de moderadora. Se y si felicitamos la más... de todos y todas, así que... Eh, como decía recién eh, la ministra, también la importancia de este trabajo integrado que estamos haciendo adelante con todos ustedes <ríe> y con la participación, como decía, del Instituto Nacional de Parasitología y también del de Cendía, ahí están ambas directoras presentes, así que eh, gracias a todos y también a Pascual Fidelio que es el, el responsable de la LIS que está haciendo un trabajo formidable también en integrarnos en las redes de diagnóstico. Muchas gracias por sus palabras. Es muy emocionante el día de hoy para todos. Eh, damos, eh, bueno, ya presentaron a todos, al director, aparte de los tres que están ahí, al director nacional de control de enfermedades transmisibles, Hugo Feró, a la directora de control de enfermedades transmitidas por doctores, doctora Provecho, a la directora del Fatala, Soledad Santini y a la directora del CIE, eh, Mariana Manteca. Así que si les parece, eh, ya dimos las palabras de apertura por las autoridades, damos comienzo al, con al conversatorio por la doctora Mariana San Martino, de la organización de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Yo antes, digamos, siguiendo con... Gracias, Males, buenos días. Eh, no sé si Sole Santini, eh, como directora del Instituto Fatal Chavén o alguien más... Eh... ¿Quiere decir algo antes? Si no, yo con los temas protocolares soy un desastre, si no arranco yo, ya me dirán. No, solamente agradecer la oportunidad que nos da el Ministerio de Salud de la Nación, porque realmente para nosotros es una, es una deuda y está clarísimo que todas las políticas que se vienen concatenando en el último año este, entendiendo esto que decía la ministra, de la, la que, fuimos un, que fue un poco el Chagas relegado por el COVID-19, es muy importante para todos nosotros y todas nosotras que hoy este, todas estas políticas realmente se hagan, se hagan piel y podamos empezar a trabajar para mitigar, eliminar el Chagas en la Argentina. Era solamente eso, Mariana, así que éxitos eh, ahora en el conversatorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me toca el nombre del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, eh, también dar, dar, digamos, hacer esta, esta pequeña apertura. No sé si me va a salir, estoy extremadamente emocionada, así que si me largo a llorar, no sé, hagan, hagan algo. Eh, porque hoy, bueno, era, era un día muy especial ya por, por estar frente a un nuevo conversatorio, el tercer conversatorio de comunicación y Chagas que venimos organizando de manera articulada eh, e histórica, diría yo, entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Fatala Chaveña y el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que es un grupo integrado por personas que provenimos de distintos ámbitos, académicos, eh, de la sociedad civil, eh, personas con y sin Chagas, bueno, es eh, un grupo ecléctico, como nos suelen decir y nos encanta, eh, entonces estar participando ya de la tercera del tercer evento de estas características, donde no solo se pone Chagas en el centro de la escena, sino la comunicación vinculada con el Chagas en primer plano es, es eh, la verdad, para destacar, para emocionarse, y cuando hoy abríamos los, los chats y las noticias y teníamos la ley, de la ley, la, la, la noticia de la reglamentación de la ley, ya era para eh, demasiado, <ríe> demasiado para, para iniciar el día. Hay quien propuso incluso salir a festejar el obelisco, podríamos ir haciendo eso, después irnos de acá lo velisco. Eh, porque la verdad que son 15 años de mucho, mucho y muy duro trabajo de muchísimos actores sociales articulando y, y siempre buscando el compromiso y, y la construcción colectiva y, y positiva de las acciones. Y bueno, haber llegado al día de hoy es, es muy bueno, no es el final, esto recién empieza y nos hace redoblar las apuestas, por ejemplo, para seguir trabajando. En, la, eh, en las reflexiones sobre la comunicación y el chagas porque es la comunicación y la educación el eje que atraviesa todos los demás ejes y escenarios de acción vinculados con la problemática. En el primer conversatorio veíamos los escenarios donde la, donde la comunicación ocurre y los escenarios son muchos más de los que imaginamos, no solo los medios, no solo las escuelas, sino eh, el día a día, incluso de una oficina donde se trabaja en chagas eh, los consultorios y, bueno, y los programas operativos, etcétera. En el segundo conversatorio pensábamos un poco eh, cómo nos interpelan y qué, cuánto dicen las imágenes que hablan de Chagas. Entonces, ver la importancia de lo que mostramos mientras hablamos o escribimos era, era el centro eh, que quisimos poner no. en el, el año pasado. Y este año traemos eh, eh, la discusión sobre las narrativas audiovisuales. Ahora voy a dejar a mis compañeras que, que profundicen en eso y bueno, nada más que agradecer, esperar que tengamos, desearnos a todos una eh, buena jornada y, y, no sé, festejar después de algún modo eh, esto de la virtualidad eh, trae cosas buenas y cosas malas. No nos podemos abrazar, pero sí podemos estar en un evento en el que tenemos participantes, creo que hasta de Japón, Barcelona, todas las provincias, y bueno, eso también es bueno y tenemos que ver cómo lo mantenemos. Pero bueno, a seguir pensando limitaciones a seguir pensando en una comunicación libre de estigmas, de prejuicios y de discriminación para, para que acompañe a los logros que señalaba la ministra que esperamos que, que seguir avanzando en ese sentido. Muchas gracias. Paso la palabra ahora a mis compañeras Bárbara Divene y a Ana Betramone del Ministerio para continuar con el para empezar con el conversatorio. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, ahora vamos a dar eh, paso a, a las disertaciones, a las presentaciones de distintas personas que hemos convocado en este conversatorio, como tal han podido ver en la agenda, que están relacionadas con el mundo del audiovisual y que en sus producciones, que adquirieron distintos formatos eh, y modalidades, han trabajado la problemática de Chagos para, para explicar, para informar, para concientizar eh, para sensibilizar respecto al tema. Eh, y como decía Mari, la, la, el tema de la comunicación y de las imágenes es algo que, que nos preocupa mucho, que nos parece que es un tema sobre el que hay que reflexionar. Eh, y este año decidimos que sean las narrativas audiovisuales, entendiendo que son muy poderosas, porque son las que nos presentan día a día distintos personajes, distintos escenarios, mundos posibles, eh, formas... De, de, de hablar, de, de nombrar a las cosas, y eso va influyendo en, en cómo nos representamos ciertas situaciones, ciertas comunidades, qué nos imaginamos cuando hablamos de chavas Así que en este tema para nosotros es muy importante pensar qué se está diciendo con las imágenes, eh, porque como sabemos, aunque se está haciendo un montón, sigue habiendo invisibilización de algunos aspectos del tema, eh, y sigue, como decía Mari, cuestiones relacionadas con estereotipos, con consecuencias negativas por eso, por esa falta de información o estigmatización. Así que, desde, desde quienes organizamos el conversatorio, como vemos, que, que haya muchas producciones audiovisuales que tengan una perspectiva respetuosa de las personas, que tengan en cuenta... Eh, la realidad de las personas eh, que viven con Chagas para hacer sus producciones eh, y que tengan una perspectiva más integral y multidimensional, como nos gusta decir también en el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no solo eh, se aborden aspectos biomédicos y epidemiológicos en las producciones, sino que también apuesten por hablar de, de aspectos eh, políticos, culturales, sociales, etc Así que estamos muy contentos y muy contentas de que las producciones que a continuación vamos a presentar eh, vayan por esta línea. Así que, bueno, eh, no sé si Ana quiere agregar algo más o si no vamos con la primera presentación. No te veo nada. La primera, ¿no? Sí, vamos, Barbie, con la primera. Dale. Bueno, vamos con, con la presentación de Francisco Rodríguez, que es abogado, coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez en ASIF y productor en el Proyecto Chagas. Eh, muy brevemente, porque ya lo va a contar, el Proyecto Chagas es un ciclo de tres cortometrajes que buscan eh, transmitir un mensaje actualizado sobre el Chagas como una problemática de salud socioambiental compleja. Y algo muy, muy especial de, de, la, de estas producciones es que tomaron a tres protagonistas que conviven con el Chagas para que hablen en primera persona sobre, sobre esto. Eh, pero que además de tener Chagas, su vida incluye un montón de otras cosas, así que van a ver que hablan de sus intereses, sus trabajos, sus pasiones. Así que, bueno, ahora Sole le va a dar paso a la presentación en la que Francisco eh, nos va a contar más sobre esto. Mi es Francisco Rodríguez, yo soy coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de Asig, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Eh, y estoy aquí un poco para comentar eh, en relación al Proyecto Chagas, que Proyecto Chagas es una iniciativa que busca, a partir de tres historias personales contadas por, por personas que viven con Chagas, transmitir un mensaje actualizado de la problemática, que puede incluir aquellas dimensiones, digamos, sociales, ambientales, educacionales, de política pública, eh, además de la que siempre está presente, ¿no? muchas veces, que es la, la perspectiva más médica. Eh, quizás para, para contar un poco el involucramiento de ASIF, ASIF es una organización de derechos humanos, eh, que trabajamos por el fortalecimiento democrático y la defensa de, de grupos de personas vulnerabilizadas y discriminadas en sus derechos, y venimos trabajando la problemática de Chagas desde hace algunos años, con estrategias que, que usualmente involucran lo comunicacional de una forma más pequeña, ¿no? digamos, elaboración de informes, análisis de presupuesto, eh, monitoreo de las políticas públicas, y entonces de alguna forma para nosotros el eh, Proyecto Chagas es eh, novedoso también. Eh, quizás el, la, la razón que, que, que fuimos encontrando en conjunto con, con con el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y, y las personas que viven con Chagas que aparecen en, en, en los videos ¿no? y, y personas que han quedado por fuera, eh, un poco lo, lo que venimos notando es que eh, usualmente hay una, una idea muy evidente y muy recurrente que es una estigmatización, prejuicios, discriminación asociada a la problemática de Chagas, muy medicalizado, de ¿no? un discurso muy medicalizante y muy estigmatizante para aquellas personas, y entonces vemos como que eso tiene impactos concretos eh, problemáticos, ¿no? Uno tiene que ver con, con una cierta eh, apatía social por la problemática, un desinterés generalizado respecto ya más a nivel social, eh, asociado a la, a la problemática de Chagas. Eh, luego hay una parte que tiene que ver con, con el desinterés propio de tomadoras y tomadores de decisiones, ¿no? De quienes están en la función pública, en las diversas jurisdicciones, eh, como puede ser, digamos, en el video de Sonia, creo que esto surge con claridad en el tercer video, que es que muchas de las políticas eh, de salud en general, pero de Chagas en particular, tienen que, o sea, son reactivas a un reclamo por parte de las comunidades, y hasta inclusive son ejecutadas por parte de las personas que integran esas comunidades cuando eso debiera ser una función de la provincia eh, concreta en la, que, en la que vive Sonia, ¿no? Eh, inclusive nosotros, en reuniones, junto con otras organizaciones, eh, hemos escuchado estas referencias de que la problemática de Chagas era un asunto solamente en algunas provincias cuando sabemos, cuando la información es clara, en que la problemática de Chagas es una problemática que está en todo el país de una manera muy generalizada y que, por ejemplo, está más presente en las zonas urbanas que en las zonas rurales, contrario a lo que se cree, ¿no? Entonces, eh, este tipo de prejuicios también lo que notábamos es que genera también una falta de identificación con el grupo. O sea, las personas más interesadas en... en, en Tratar esta, esta problemática, como son las personas que viven cochadas, ¿no? digamos, en general las políticas eh, están referidas a ellas y ellos, eh, no, no se sienten identificadas, prefieren no identificarse, y entonces creemos que eso está muy asociado a, a, a la estigmatización discursiva que hay alrededor de la problemática. Y por, digamos, y por último, digamos el, el, el último como diagnóstico, como parte de este diagnóstico que vivíamos era que esta idea de, de, de comunicar usualmente centralizada en los aspectos médicos imposibilita la toma de decisión en otras aristas. Por ejemplo, en la historia de Fernanda es muy claro cómo ella sufre eh, una serie de, de, de actos discriminatorios por parte de obras sociales y demás, que eso debiera estar involucrada no solo la autoridad sanitaria de la provincia o el Estado Nacional, etcétera, sino autoridades que tienen que ver con la superintendencia de de servicios de salud, pero inclusive aquellos aspectos más asociados a lo laboral, eh, digamos, entonces también eh, la, la, la existencia de los mismos prejuicios, no habla de una falencia histórica que tiene la problemática de Chagas, asociada a las políticas educativas en las, en las 24 jurisdicciones, así como la ausencia de, de campañas de comunicación masivas en medios de, de comunicación grandes que puedan llegar con una visión actualizada de la problemática. ¿no? Eh, Así, así igual, digamos, ¿no? la, la intervención de, de, de, de autoridades jurisdiccionales que, que trabajan en estos asuntos. Entonces, un poco, digamos, todo esto como corolario, lo que, lo que nos lleva, o la, o la conclusión que, que intentamos obtener, era tratar de generar una campaña en, que permitiera que sean las personas eh, interesadas, que son las personas con Chagas, eh, que viven con Chagas, contar sus historias de una forma personal. O sea, dejar de que haya intermediadores típicos, eh, inclusive, digamos, desde, desde el punto de vista médico, pero inclusive, bueno, en mi caso ahora, como, como abogado, ¿no? Como tratar de, de, de corrernos nosotros de, de ese foco y, y dejar que las personas eh, puedan contar sus historias de una forma eh, personal. Y además, que pueda focalizar en todos estos puntos, ¿no? Digamos, diferentes a los médicos, y que pueda dar un mensaje lógicamente, sin ignorar que es absolutamente necesaria las políticas de acceso a tratamiento, a prevención, a diagnóstico, etcétera, pero que al mismo tiempo, digamos, Chagas deje de ser un tabú, quizás. Ese es un poco, para ponerlo en una oración, la idea sería que el proyecto Chagas busca que Chagas deje de ser un tabú. Eh, y eso necesariamente impli implica que Chagas, eh, hemos recibido como algunos comentarios en relación, o, o teníamos la preocupación cuando cuando estábamos pensando en, en esto, y ahora voy a, a la parte de la elaboración de los guiones y demás, eh, teníamos alguna preocupación de que pareciera que el, que el Chagas estaba minimizado. Y de alguna manera no buscamos o no buscamos que el Chagas esté minimizado. Tratamos, por el contrario, de, gener, digamos, de mostrar una idea de que las personas que viven con Chagas viven contados por ellas mismas, sus, su, sus vidas tienen otro montón de aspectos eh, igual de valiosos, o inclusive más valiosos, mucho más significativos para ellas, eh, que, digamos, la problemática de chagas que como bueno, se muestran las historias, eh, son personas que han podido acceder a un tratamiento, han podido acceder a una prevención, están muy concientizadas respecto de este asunto y un poco es que, contado a partir de esas personas, otras personas eh, puedan interesarse por la problemática a nivel general eh, y otras personas que a lo mejor tienen dudas respecto de, de, de, bueno, de los tratamientos o demás puedan acercarse de una manera positiva, ¿no? generar un incentivo positivo en las personas. Entonces, eh, lo interesante luego de ahí fue, bueno, eh, toda, toda la parte más como de elaboración, eh, eh, me voy a detener un poco, eh, quizás es, es, es muy interesante también poder escuchar a las personas eh, específicas que participaron, a Ruta, a Fernanda, a Sonia, etc. Pero, pero en algún punto la, la elaboración de los guiones, eh, bueno, se realizó con una productora y demás, eh, especializada en temas... Eh, científicos y demás, pero, un, pero la, la búsqueda fue que las personas puedan contar aquellos aspectos de su vida que consideraban valiosos, digamos, que, que de alguna manera, qué aspectos hacen únicas esas personas y eh, que además, digamos, y que llega a uno de esos aspectos que, como, nosotros, digamos, como todas las personas tenemos aspectos únicos que Chávez puede ser uno de aquellos que hace únicas, en este caso a Ruta, Fernanda y a Sonia, pero involucrado dentro de todos otros aspectos que, que ellas también consideran muy valiosos dentro de su vida, inclusive, como digo, creo que en los videos se nota, más valiosos inclusive, digamos, no porque, porque creo que, que ahí está un poco el foco. Eh, y entonces la elaboración de los guiones, las historias, digo, todo está filmado en las locaciones de donde viven, eh, digamos, donde viven cada una de ellas tres, son las casas de ellas, son las zonas donde viven, son las médicas o los médicos que visitan, los, sus espacios de trabajo. Entonces, es, digamos, trata de eh, focalizar en todos estos aspectos eh, que ellas tres tienen en, en su vida diaria, eh, y, y entonces de alguna manera contar desde ahí su, su relación con con Charles, ¿no? Y entonces, eh, quizás un poco ahí lo interesante era que todo esto fue ar eh, argumentado, charlado, comentado con ellas, el, el, digamos, las cosas que ellas preferían contar, las cosas que preferían no contar, digamos, todo esto surge de una colaboración en donde el protagonismo y, y los cortes y las decisiones están tomados por las, por las personas que aparecen en sus videos, en definitiva son sus historias personales y nosotros queríamos respetar eh, al 100% eh, ese punto. Eh, y creo que eso se transmite de alguna manera, creo que es, es muy natural como ellas cuentan sus historias y creo que eso también es muy poderoso, eh, y entonces, y llegado a este punto, en todo caso, eh, hay intervenciones que, que se ven, por ejemplo, en los textos o en las placas que aparecen, que tienen que ver ya con las políticas, porque un poco, digamos, está el foco en una comunicación actualizada, eh, desestigmatizante, con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género respecto de estas historias, pero al mismo tiempo eh, hay una búsqueda de intentar que otras personas se interesen, y una búsqueda de que tomadores de decisiones puedan involucrarse de una mayor manera, de una manera más activa, de una manera más informada, respecto de las políticas hechadas de que deben tomar en su día a día, en el ejercicio de sus funciones. ¿no? Eh, esto, digamos, con los vaivenes que ha tenido, con los desintereses, con las dificultades, digo, son algunas problemáticas históricas de la sanción de la nueva ley del 2007 y que no se han avanzado. Eh, y, y, y entonces ahí tratar de también focalizar y poner el foco y el protagonismo en que sean las propias personas que viven con las que estén reclamando por esas modificaciones, ¿no? Digo, un ejemplo claro es el foco que se hace en la reglamentación de la ley de Chagas, que se encuentra pendiente desde el año 2007. Eh, se inició un proceso... En, bueno, a fin, digamos desde el, desde el Día Nacional de Chagas eh, hacia adelante, en el año 2020 y el 2021, de hecho hemos participado, han participado organizaciones de personas que viven con Chagas y demás, Esperamos que, esperemos, no digamos, que la, que la reglamentación de la ley pueda salir pronto, pero por ejemplo, ese proceso ha tenido en alguna medida una participación activa de personas que viven con Chagas. Lo mismo, bueno, como, como mencionaba anteriormente, ¿no? el involucramiento de autoridades, que, que usualmente no se, no se perciben como asociadas a la problemática de Chagas, como son eh, los ministerios de educación, los ministerios de trabajo, ¿no? las la, la secretarías de eh, comunicación de las, diver, de las diversas jurisdicciones que tienen que estar a cargo de cumplir con la ley que exige campañas. Entonces, digo, todo este tipo de asuntos son un poco también los que el Proyecto Chagas trata de, de, de generar, y, y de generar interés genuino en, en, bueno, en esto, ¿no? en las personas... Eh, protagonistas de esta problemática y también, porque no?, en un acompañamiento, ¿no?, sin quitarles protagonismo, en un acompañamiento de todas aquellas organizaciones o personas, público en general, que pueda sentirse eh, llamado llamada, eh, que pueda empatizar especialmente con esta problemática y entonces de alguna manera tratar de buscar generar esos cambios. Bueno, quería agradecer entonces la invitación a, a Lazor y los organizadores de este, de este evento, el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Chagas, el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y toda la mesa, los participantes de la mesa de comunicación. Y bueno, quedo atento a las preguntas, dudas que puedan surgir, eh, comentarios, reacciones y, y gracias por, por, por la atención. Bueno, muchas gracias Francisco. Eh... Bueno, me presento, yo soy Ana Beltramone, formo parte del equipo técnico de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y junto con Barbie vamos a estar coordinando estas eh, presentaciones. Eh, recordarles que el enlace a los videos que estamos viendo hoy van a estar eh, circulando en redes y también se están compartiendo eh, en el chat, así que ahí van a poder acceder. Eh, y otro recordatorio es que al final de cada uno de los videos vamos a hacer un momento de intercambio este, y de reflexión. Así que, bueno, si van a ir anotando las preguntas y luego eh, plasmarlas en el chat, este, las vamos a ir como organizando. Eh, bueno, a continuación este, vamos a ver a Alejo Llamas. Alejo, estás, ¿estás no? Porque vos estás en vivo. Estoy, estoy. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento que Alejo trabajó en articulación con integrantes del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y del Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatara Chabén en la realización del proyecto El viaje del tripanosoma. El objetivo de esta iniciativa, que se materializó en dos videos, este uno de animación y de otro, eh, otro de realidad virtual, fue transmitir qué veríamos si fuéramos reducidos a la escala microscópica del tripanosoma cruzí parásito que causa la enfermedad de Chagas. bueno a continuación los dejamos con el video y luego él nos eh, en el momento de intercambio cualquier duda nos va también a, a poder salvar eh, ¿Sole? ah no, Alejo, perdón Y le pasamos el video? De... ¿comparto el video? ¿quieren? o el resumen de, de proceso si quieres contarnos un poco el resumen del proceso. Bien. Bueno, eh, yo soy Alejo, soy diseñador multimedial, recibido en la UNLP. Eh, a través de, de este vínculo, las universidades y las facultades es que nos contactan para, para realizar este proyecto. El proyecto comienza en fines de febrero, marzo del 2020 así que nos vimos una sola vez presencial y ya era raro saludarse, era raro cómo, cómo empezar a manejar la situación. Así que a partir de ahí nos empezamos a ver de manera virtual. Eh, primero el proyecto trataba de esta reducción, reducción microscópica durante un tramo del, del viaje del tripanosoma y como empezó a, a estirarse la cuarentena viendo todo el panorama que había, el proyecto empezó a ...a requerir otras necesidades, eh, así que agrandamos un poco lo que fue la, las partes de, del viaje del tripanosoma, eh, evaluando toda la, la información que se podía brindar en una experiencia en realidad virtual a través de infografía, de muchos datos que traten de, de, de mostrarse de una manera, de una manera integrada y, y un poco más divertida hacia otro público... Y toda la parte del viaje eh, por dentro de, de, la, de las distintas partes, ¿no? eh, Así que el proyecto, lo primero que tenía que hacer era, bueno, un guión en que obviamente participaron las del grupo que hablamos de Chagas y otras partes, donde fuimos eh, dividiendo la, los, lo más importante, lo central, lo que no podía quedar afuera, la experiencia en realidad virtual, eh, Obviamente no se pudo hacer de entrada, ya que por el tema de compartir un casco de realidad virtual o de, o de un dispositivo físico que se vaya pasando de persona en persona, no se podía todavía. Así que nos centramos en lo que fue el video en pantalla, en tratar de lograr un estreno en, en dos dimensiones, sería, eh, que sería que se pueda interpretar bien. Eh, y bueno, ahí empezó el desafío de construir eh, todas estas partes de este gran sistema. No entendí. Eh, así que el desafío pasó a ser eh, desde la parte del diseño y la construcción de los elementos 3D, texturas, eh, iconos, tratar de tener eh, una rigurosidad científica y estar atado a eso para lograr un realismo eh, significativo, ¿no?, para lo que es el proyecto. Así que, bueno, ese quizás creo que fue la, la parte más, eh, la parte de más y de vuelta, de necesidad de aclarar ciertas partes. Eh, desde mi disciplina, cuando diseñamos, pensamos eh, en el público, en los usuarios, usuarias, y cómo, cómo interpretan ese diseño. Y eh, las maneras eh, siempre, o, los, o las partes más gráficas y visuales, siempre se pueden amoldar o, o ir viendo en base a una estética que se puede ir definiendo, en base al público, etcétera En este caso, había que atarse rigurosamente a eh, cómo son las cuestiones eh, desde la parte científica, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, hubo que estudiar bien todos los movimientos del parásito, todos los movimientos del tripanosoma las texturas, eh, cómo, cómo, es, cómo era posicionarse ¿no? dentro de, de estar dentro de una vena de un mamífero, dentro del cuerpo de la vinchuca, todo tan, tan reducido que había que encontrar imágenes de microscopio, tratar de pasarlas a, a, a texturas en 3D y toda, y toda esa parte, ¿no? Eh, Así que bueno, el proyecto fue avanzando, digamos, eh, viendo cómo, qué, qué podía quedar afuera para, para que lo más importante y lo central sea lo más significativo, sobre todo entendiendo que estas experiencias, cuando uno se pone un casco, está estudiado y está visto que uno no puede permanecer más de 5 o 6 minutos, porque la abstracción empieza a generar un manejo, una especie de dolor de cabeza, y también la, la atención a algo que está bajando tanta data, tanta información, porque, nada, como van a poder ver en el video, primero empieza con todas las definiciones, eh, las, las, las aclaraciones principales para entender todo el tema. Y después ya nos metemos en el viaje del tripanosoma, donde son estímulos constantes, donde hay eh, mucha información dando vueltas, objetos para entender, para ver indicadores de esos objetos. Eh, así que bueno, fue un poco eso. Eh, el trabajo ya tuvo su estreno, su video en YouTube, ahora estamos finalizando la parte de realidad virtual, ya que el, el proyecto como fue muy ambicioso en el momento de, de lo largo que se hicieron 2020 y 2021 en relación al estreno y a sumar cosas y a poder sumar eh, datos y experiencias para que los usuarios y usuarias comprendan bien el viaje. Ahora estamos en la parte de perfeccionar algunos detalles para... Que la, la versión en realidad virtual pueda correr bien y pueda tener todo eso que se ve en pantalla, poder verlo en el casco. Los dispositivos van a funcionar en dispositivos móviles, en celulares, en smartphones, con los cascos eh, que permite ¿no? manejar con el sensor de, de movimiento de distintas cuestiones eh, que el usuario desee a dónde mira y dónde va a, a ver esa información. Eh, el proceso tiene varios, varias partes de trabajo. Hay toda una parte de, de diseño de información que se hace en, en, en dos dimensiones en Illustrator, en programas de, de vector y de, y de y de ¿Cómo sería? Más parte visual. Después pasamos a toda una parte de 3D que es la, la, la composición de todos los organismos de, de los, realizar los esqueletos para los, los parásitos, de realizar las estructuras. Después se pasa, pasa la parte de las texturas para que todos esos objetos tengan su, su realismo y después todo eso lo juntamos en un programa que se llama Unity, que es el software que provee realidad virtual y donde ahí se junta todo lo que es 2D, 3D, texturas, programación. Y todo eso se, se junta ahí para realizar el, el, el camino. Se va separando en escenas y, y bueno, eso es lo que va. Las escenas son las que van diagramando los distintos pasos del viaje del tripanosoma. Eh, Comparto el resumen, ¿Tienen? ¿Que tiene alguna parte más? Eh? A ver si es esta. Alejo, ¿qué duración? Después se va a compartir el video final. Eh, no, es cortito. Puedo ir adelantando. ¿Ahí ya lo están viendo? Ah, es cortito. Después... Sí. Entonces seguimos. Dale. Porque sí, sí, sobre sí. todo me interesa ver esta parte que es el detrás de escena, un poco que esto es el inicio del video, pero así es como ven las, las escenas en, en el programa de este Unity, donde uno va montando toda la, la parte. Estos objetos que van diciendo, por ejemplo, estos sin textura, cómo después empiezan a tener un grado de realismo. Eh, ahí, por ejemplo, ¿ven? El gran cambio de cómo, de cómo se empieza a ver. Eh, nada, estos son grandes espacios donde eh, son escenografías virtuales, donde después lo que uno va recorriendo con la cámara es diagramando como un director de cine el camino que quiere recorriendo. Por ejemplo, esta es la célula. Eh, seguramente no sea parte que nadie haya tenido mejoras, pero bueno. Eh, entonces, esta es un poco la manera para que después se vea así, ¿no? Indicamos que está en la célula. Y en la última parte que quería mostrar, bueno, esta es parte de programación, la parte que lleva código y las instrucciones para, para el software. Pero cuando hablaba un poco de los movimientos y el esqueleto 3D... Que es la parte, quizás esta. Esto es por ejemplo cómo, cómo se ve la estructura, ¿no? Que es la que maneja el tripanosoma, más la textura y los movimientos que tenía que reflejar en los en los distintos estadios que tiene el parásito. La división, etcétera. Bueno, eso. Buenísimo, Alejo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si querés comentar algo más. Eh, no, fue un proyecto muy, muy ambicioso y muy divertido. Bueno, gracias. Eh, nada, y creo que, que con ella, con Mariana, con Caro y con Ana, sabemos bien todos los, eh, los ida de vuelta que tuvimos durante mucho tiempo, sobre todo. Y casi fueron dos años metidos en uno por la pandemia, por la virtualidad. Así que nada, muy contento y bueno pronto espero que puedan ver la, la versión final en, en los dispositivos móviles. Buenísimo, Alejo. Eh, Ana Laura o Caro, no sé si alguna quiere comentar algo más, aprovechar que hay un poquito de tiempo, o seguimos. Sí, aprovecho, ya o sea que nos vale. quedaron unos minutos, para eh, los otros aspectos quizás que nos movieron a hacer este video. Nosotros desde, desde el grupo hablamos siempre contemplando toda la diversidad y la complejidad de, de la problemática de Chagas y lo que veíamos es que justamente el parásito, el Trypanosoma cruzi, por tan pequeño a veces se hace inasible y complejo de entender y entonces poder abordar su ciclo de vida, dónde vive, que vive a veces en células, a veces en, en el intestino de la vinchuca, a veces en nuestras venas, en nuestras arterias toda esa complejidad también sirve para explicar, no solamente los, los conceptos biológicos del ciclo, sino para entender por qué es tan difícil a veces tratarlo, por qué a veces es difícil hacerle un diagnóstico, por qué a veces puede causar un, un, una característica clínica, una enfermedad, y a veces no. Entonces, eh, por eso fue que dijimos, bueno, estamos abordando el Chagas en su complejidad, también hay que abordar este problema que es cómo explicamos eh, esas cuestiones. Y en ese sentido, bueno, no, como decía Alejo, nos aventuramos a, a buscar un lenguaje actual eh, que es extremadamente natural para la gente más joven, y quizás para la gente más grande es muy novedoso, pero de cualquier modo es un lenguaje muy amigable para poder ver en primera persona, porque uno va como si fuera un, un tripanoso más poder ver y volver más tangible esos conceptos que a veces se hacen tan complicados. No sé, Ana, si me estoy olvidando de algo, si quieres agregar algo más. Gracias, buen día. No, fue solamente contar un poquito de, del aspecto humano, fue un gran desafío para nosotras como, como integrantes del grupo eh, entablar un diálogo con un área que es completamente diferente. Como vieron, Alejo hizo magia, maravillas, eh, y todo esto de manera virtual eh, fue eh, realmente muy, muy difícil, pero permanentemente mantuvimos el entusiasmo y las ganas porque estábamos fascinados. Además de, de sentir esto que acabas de mencionar, que somos generaciones distintas, apuntando a un público más joven, eh, fue, fueron realmente dos años de, de un trabajo muy, muy intenso y diferente. Así que eso, compartirles esa parte un poco más, más emocional de, de lo que fue la elaboración del producto. Gracias Alejo, un gusto verte de nuevo. Gracias a ustedes. Bueno, buenísimo a todo el equipo del viaje del tripanosoma. Recordamos entonces que ya pasó esta producción y también Proyecto Chagas, que hago una pequeña aclaración, que obviamente el video de Francisco fue grabado hace unos días y por suerte nos despertamos con la, con la grata noticia de la reglamentación, así que los que tengan dudas respecto al video eh, sepan contemplar eso eh, y, y orientar sus preguntas por otro lado. Eh, así que bueno, seguimos con, con la ronda de, de presentaciones. Eh, ahora seguimos con Silvia eh, y, y la. la... Significó en ese momento eh, para la cinematografía científica italiana. Así que eh, Sole, si querés darle paso a Silvia. Silvia Fernández, soy diseñadora en comunicación visual y estoy desarrollando desde hace años una investigación sobre mujeres en el diseño argentino. En ese marco eh, hice una investigación sobre el trabajo de la diseñadora en comunicación visual Laura Pedroni que está vinculada con el tema que nos trae hoy que es el film documental La Enfermedad de Chagas, una tragedia evitable. Eh, es un film multipremiado y es el film más premiado de la cinematografía científica italiana. Eh, los objetivos que se proponen en la producción del, del film eh, es el de informar la gravedad y el alcance de la enfermedad, contribuir mediante contenido científico a la difusión de la problemática e informar acerca de las conductas individuales y sociales eh, para poder evitar la enfermedad. Eh, este esta elemento de comunicación disruptivo como es eh, eh, este film, dentro de, de lo que puede ser la línea de, de producción de, me, de elementos en medios para para la problemática de Chagas, eh, da lugar a preguntas. Por ejemplo, ¿dónde se filmó? Eh, el film se, se filma en Boloña, en Italia, eh, en Vía del Inferno 5, es la calle del, y, y el número del local donde se filmó la película. Eh, la película se filma eh, por un intercambio entre el Instituto Latinoamericano-Italiano, eh, con el CONICET, y con la eh, Asociación eh, Universitaria de Cine Científico, que se había creado en La Plata en los años 80. Eh, esa vinculación hace que Laura Pedroni, María Laura Pedroni, eh, Diego González y eh, Lucho Moretini, que es el italiano, eh, vean la posibilidad de avanzar en una eh, colaboración mayor que solamente la participación en las jornadas. Eh, eso lleva a que Lucho Moretini le pida a Laura un tema que pudiera ser de interés latinoamericano para desarrollar un film. Y Laura propone eh, la enfermedad de Chagas. Ella hace toda la investigación del estado de situación de, del, del conocimiento del, de la enfermedad hasta este momento, hace la investigación social, y, y de alguna manera eh, lleva adelante eh, la, la, el armado del programa y, y del guión para, la, para el film. Lucho Moretini lo aprueba, eh, Laura es becada, eh, eh, por Italia para desarrollar el film eh, con el apoyo de Enrique Velocovitov eh, que, que la acompaña con una carta y de Ángel Plastino que era en ese momento rector de la Universidad de La Plata también viaja con ella eh, y en las mismas condiciones Diego González que era este físico local que también estaba dentro de la asociación universitaria de cine científico eh, Laura es la que lleva el material a Italia, material científico, pero además lleva con todos los avales eh, que corresponden huevos de, de vinchuca y animales adultos. Su viaje es vía Estados Unidos y en Nueva York, no le permiten el paso, a pesar de que tenía todos los protocolos cumplidos, no le permiten el paso de las vinchucas adultas, y Laura tenía escondido en su cuerpo los huevos eh, de la vinchuca, que sí llegaron a Italia. En Vía del Infierno 5, hacen una, un experimento, que es el, el primero, que, que, por lo menos del que registran este equipo, que filmar la eclosión de los huevos eh, eh, en, el, en un microscopio. Iluminan con, con, eh, con eh, fibra óptica, tienen un equipamiento muy importante que pone Italia, que es una filmación paso a paso, y empiezan a tener dificultades porque los huevos se, se queman y no alcanza a eclosionar el, el, el embrión hasta que en un punto se dan cuenta que es por la intensidad de la luz que están usando, empiezan a regular el elemento y consiguen esta imagen, que aparentemente es la primera vez que se filma, que es, logran filmar la eclosión y evolución del embrión hasta, hasta la salida del huevo, lo que está mostrado dentro de la película. Los exteriores los hace eh, Diego González en Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil con un eh, cameraman de Chinechita. Y, y esto se va complementando en un guión donde el layout y, el, y el, todo, el, todo el story lo, lo diseña Laura. Eh, hasta ese momento Laura había tenido formación en en audiovisualismo, porque era miembro de la cátedra en la Universidad de La Plata, en, en la Facultad de Bellas Artes, y porque ya tenía los intereses hacia la ciencia marcados por la participación en la, en la asociación. Eh, el film tuvo un impacto eh, extraordinario, pero el más, el más destacado es el que corresponde a, a la paleopatología, un gran paleopatólogo italiano, Gino Fornaciari, eh, ve la película eh, y se pregunta si esta enfermedad no estaría ya dentro de, de, de la historia del pueblo inca. Y, y investiga sobre una momia del año 1400 que estaba en, la, en, en el Museo de, de Florencia, y detecta que sí, el a través de un, un intercambio de, de an, anticuerpos y eh, con base en biología molecular, que la momia había sido infectada y muerta por chagas. Esto tuvo una trascendencia extraordinaria dentro del, del ámbito de la investigación, y en el 93, en el 11 Congreso Latinoamericano de, de Paleontología en Lima, presenta el descubrimiento, y tiene una gran trascendencia internacional. Eh, la película tuvo eh, difusión en, en Bolivia, en Brasil hicieron 3.000 copias, eh, la Organización Mundial de Salud compró parte de la... le pidió una, una, una, eh, una copia abreviada, y de alguna manera se deshace este departamento de cin cinematografía científica, Laura regresa a Buenos Aires, y la película queda flotando en la nube, hasta que ahora lo presenta. Cualquier interés en el tema eh, lo pueden llegar a, eh, a ver más ampliado en un libro que está editado que se llama eh, diseño visual y conocimiento científico Laura Pedroni, que publiqué en Ediciones Nodal, y ah, también estoy abierta a preguntas. Muchas gracias Silvia, muy interesante eh, todo lo que contás. Les cuento porque justo cuando eh, Barbie estaba presentando a Silvia, se cortó, este, entonces les cuento que Silvia investigó a María Laura Pedroni y la realización del documental La enfermedad de Chagas, una tragedia evitable, Producido por el departamento, como ella nos contaba también recién en el video, eh, por el departamento de Cinematografía Científica de Bolonia en 1989 y que marcó la Época de Oro de la Cinematografía Científica Italiana. este bueno Como dijimos antes, eh, al final va a haber un momento de intercambio con, con las personas. Va a estar, está Silvia conectada, así que ella también este, va a poder responder alguna inquietud, duda este, que tengan sobre, sobre el video. Este, y reiteramos también que los videos eh, se compartieron eh, en el chat de, de, del, del encuentro, del conversatorio. Este, para que retomen este, la película que, que nos relataba recién Silvia. Bueno, a continuación eh, seguimos con eh, Federico Lashun, él es médico veterinario este, de la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba. Federico este, nos trae una experiencia súper valiosa que involucra al Chagas, la educación y el arte. En el 2015, en el marco del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, el Centro de Epidemiología Municipal y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba lanzaron un concurso de cortometrajes infantiles llamados Cortemos con el Chagas. Ahora Fede nos cuenta un poco más de qué fue eh, esa experiencia. Sí. Hola, yo, eh, yo soy Federico Lajun, soy médico veterinario, integrante del equipo de vigilancia epidemiológica de la Dirección de epidemiología de la Municipalidad de Córdoba, eh, Argentina. Eh, bueno, Estoy acá para contarles eh, nuestra experiencia con, con un trabajo audiovisual que hicimos en el año 2015 con chicos y chicas de segundo grado de escuelas municipales de la ciudad. Eh, el sistema educativo de la Municipalidad de Córdoba consta con 38 escuelas a cargo de, de la Secretaría de Educación y en esa temporada, en conmemoración del Día Nacional por una Argentina de Chagas, fuimos convocados por el Programa Nacional de Chagas para trabajar eh, en la difusión de, la, de las medidas de prevención eh, y en la promoción de hábitos saludables para, bueno, para prevenir y, y detectar precozmente eh, el Chagas. Eh, nosotros tenemos un contexto epidemiológico particular en la ciudad de Córdoba donde la transmisión vectorial no es la principal fuente de transmisión, por ende nuestro objetivo era captar a poblaciones que pudieran venir de ese contexto o a eh, la población de, eh, de, eh, de personas que, que pudieran gestar. Eh, entonces, bueno, nos pusimos en esta propuesta, trabajamos siempre eh, en conjunto con la Secretaría de Educación para, este, para esta y otras, eh, otras eh, medidas de, de cuidado. Nos pusimos en campaña, por suerte encontramos siempre muchos aliados y aliadas dentro del proceso, así que ahí con muy buen tino a nosotros se nos había ocurrido hacer un concurso de pósters, eh, eh, qué sé yo, uno por esto, por ahí está acostumbrado a trabajar con pocos recursos, entonces no, no puede, eh, qué sé yo, a veces eh, contar con otras dinámicas, pero en este caso la coordinadora de Ciencias Naturales, que era Silvia Pardo en ese momento, la licenciada Pardo, nos dijo que eh, le parecía bárbaro que trabajáramos con algo digital, con TICS, que a, a los chicos y chicas les, les parecía bárbaro, Así que bueno, ahí nos abrió un poco la cabeza en ese sentido, y largamos la convocatoria, fue un concurso municipal de cortos, eh, así que eh, participaron todas las escuelas de los diferentes turnos, se presentaron, no se presentaron tantas escuelas, eh, se habrán presentado unas 10, 11 escuelas, eh, pero con los, los resultados fueron realmente gratificantes, eh, bueno abordaron la temática desde diferentes lugares, sobre todo desde diferentes divisiones eh, y diferentes niveles. Eh, el corto ganador, que seguramente verán, es eh, el corto de eh, la escuela de eh, Villa Libertador. Eh, donde tenemos además una población migrante con características epidemiológicas eh, y sociosanitarias que quizá pudieran eh, tener esas condiciones de vulnerabilidad para, para, bueno, para el Chagas. Eh, la verdad que fue una experiencia hiper gratificante, eh, recién hablaba con, con los entrevistadores para, para contarles que la verdad que, que es, es un corto que nos sigue dando... Eh, que nos sigue dando, bueno, gratificaciones eh, y, eh, bueno, que lo seguimos presentando y lo seguimos viendo y, y, y nos seguimos alegrando de, del trabajo conjunto. Les cuento cómo se dio, nosotros hicimos unas bases, diseñamos unas bases, partió desde la autogestión, eh, desde ahí de la dirección, en ese momento era un servicio más de otra dirección, o sea que el presupuesto era más chiquito. Así que buscamos aliados, buscamos gente que se coopara, la gente del Museo Barrilete de la Ciudad de Córdoba nos ofrece el primer premio, que era poder ir al, al museo. El Museo Barrilete es un museo de los niños y niñas aquí en la ciudad, así que los, los chicos y chicas pudieron ir al museo, eh, ya les estoy haciendo el spoiler, el segundo premio fue eh, un, una bicicleta que nos donó nuestro gremio municipal, eh, el SOEM, y el tercer premio partió de la dirección, que fue un kit de juegos para eh, la escuela. Así que eh, nosotros largamos la, la convocatoria con las bases, eh, las y los docentes eh, con, eh, respondieron e hicimos una capacitación previa tanto en el evento Chagas como en lo que nosotros, eh, como en las condiciones que tenía que ser el corto, que tenía que ser una, una, un material eh, bueno, de acotado tiempo, con determinadas características, y que tenía que ser hecho íntegramente dentro del de, de espacio áulico. Eh, a partir de eso, bueno, se dieron plazos y se presentaron. Eh, convocamos a un jurado que estuvo integrado por eh, la, la referente del programa nacional en ese momento, la doctora Spillman y la doctora Willington de, eh, de componente de Chagas de la provincia de Córdoba, nuestras autoridades de, del municipio y bueno, nosotros los miembros del equipo, a su vez con autoridades de la Secretaría de Educación y las personas que habían participado en la organización del, del concurso. Eh, finalmente se dio el corto ganador que fueron los chicos de segundo grado de esta escuela y eh, bueno y el, pudieron disfrutar del premio se hizo entrega fuimos a escuela por escuela a entregar los premios hasta hasta el tercero y bueno todos los concursantes recibieron un certificado de participación eh, no termina ahí porque eh, el año siguiente convocamos a los chicos y chicas a contar su experiencia en, en, la explanada, en, en una nueva actividad que se hizo en marco del Día Nacional, eh, en, la explanada de la, en una de las explanadas de Piatonal de acá de Córdoba, detrás de la Catedral. Y bueno, eh, vinieron a contarnos en una radio abierta que hicimos con, con otros equipos, eh, a contarnos la experiencia de, de cómo fue hacer el corto, eh, su docente siempre estuvo muy predispuesta, y bueno, eh, no, nos cayó muy bien que además muchos de los chicos y chicas no conocían el centro de la ciudad, así que además pudieron venir a conocer el centro. Eh, con, esa, con esa razón. Eh, como les cuento, bueno, la experiencia es fantástica, yo creo que las herramientas digitales son, eh, son muy útiles, muy útiles, obviamente que depende de las, de las poblaciones, pero en este caso nos ayudó a abrirnos a la comunidad de una manera diferente, a, a poder involucrar a, a varios sectores, y eh, a poder, eh, que me parece que es lo, más, lo, que, lo que más logra, a poder sintetizar en, en, la, en la voz de los chicos y chicas la problemática y poder llevarla a, a las familias y bueno, al entorno de la comunidad, que es lo que nosotros siempre, siempre trabajamos. Eh, me parece, nos parece que los niños y niñas son... Eh, son eh, sujetos eh, de cambio naturales, son promotores de cambio naturales y de difusión, así que, bueno, bienvenidas a esas estrategias y eh, nos sé, pregamos para que sigan evolucionando y seguir teniendo siempre a la escuela como aliada y, y protagonista, y bueno, y a, a su vez dotarla de recursos para que eso pueda llegar a, a su objetivo. Bueno, agradezco a, a la convocatoria, siempre, siempre predispuesto para trabajar eh, con, con la red de Chagas en todos lados. Eh, y bueno, seguimos con, con el conversatorio para, para más experiencias. Buenísimo Federico. Eh, Ahí, Ana, ¿me confirmas, ¿Me escucho bien? Sí, se te escucha bien, Marrico. Disculpas que antes se, se cortó. Eh, bueno, ahora vamos a seguir con la presentación también de un equipo múltiple, como el viaje del Panasoma, eh, Leonardo de la Torre, Emilia Rodríguez y Jordi Gómez y Prat, eh, que nos van a hablar de la campaña Voces del Chagas, que va un poco en línea con Proyecto Chagas de esto de que los protagonistas de, de las producciones sean las, las propias personas que están conviviendo eh, con Chagas. Así que sale cuando quieras, le damos paso a, a la presentación de ellos tres. Muy buenos días, buenas noches. Buenas, buenas noches, buenas tardes, aquí estamos de tardes. Yo soy Emilia Rodríguez, de la Asociación de, Lo, de las Personas Afectadas de Y Yo soy Leonardo de la Torre, eh, en esta ocasión del Living Lab de It's Global, pero eso es no de menos. Lo que importa es contarles sobre un proceso y agradecer la invitación para poder compartirlo con ustedes. Aquí en Barcelona... El equipo de Drasanas eh, que ahora mismo podrá intervenir, y haber, de hecho está interviniendo no se imaginan cómo, y nuestro equipo en el Clinic Is Global, hace tiempo que sabíamos que lo más importante, el más importante recurso con el que habíamos dado, la verdadera clave, como decía Jordi, el verdadero medicamento para resolver, resolver era la implicación de las personas. Y con ese músculo y ese deseo de hacer procesos en los que ese protagonismo pudiera realmente dirigir el barco, empezamos bajo el, con el marco del Barcelona, la Caixa Research Living Lab, con el apoyo de la Caixa y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, un proceso participativo que nos condujera hacia donde las personas afectadas quisieran llevarlo. Fueron entonces varias áreas identificadas para la implicación, una de ellas, generar Algún tipo de producto en desestigmatización, en sensibilización y en educación en Chagas fue el área elegida y con las personas invitadas, a fecha vino a darle fuerza a ese proceso, empezamos a trabajar qué mensajes podían ir en esos, en esos productos. Los productos bien pronto se decidió que iban a hacer vídeos, que pudieran volar a través de las redes sociales y luego las historias nos fueron conduciendo a unos casos protagonistas. En esos casos... Emilia protagonizó uno de, ellos, de esos vídeos ahora lo presentará y lo explicará mucho mejor que yo, pero solamente quiero contar que en uno de los primeros talleres, Emilia supo materializar la, la, el complejo tema del miedo en la imagen de un monstruo, un monstruo que te atrapa el cuello, y luego, taller a taller, esa idea se fue convirtiendo en arte. Jordi participó, participó Mario Torresillas de PDA Films, Entró la unidad, la unidad de Drasanas, entró incluso el apoyo de la OMS y se fue armando una carpeta de tres vídeos construidos en base a historias reales. Es un gusto mostrarles eh, el resultado ahora, aprovechar esta invitación, pero sobre todo es un gusto presentarles a Emilia Rodríguez. Como ya dije que era de Azapecha, de amigo de las personas afectadas, juntos hemos hecho... El vídeo Voces del Chagas, en donde yo hago pues un poco una representación sobre lo que es eh, tener la enfermedad del Chagas y no, y no, y no saber cómo gestionar esa, esa información de, de que tienes, de la afectación. Y claro, ya haces la prueba, eh, te dicen que tienes el chagas y estás, te entra un pánico, un miedo, y dices, ¿y ahora qué hago? Estás acostumbrada a escuchar que las personas que le han hecho una reducción de, del colon, le han hecho está mal del corazón y se ha caído, cosas así, ¿no? Y ese miedo pues te invade. Mi granito de arena eh, he aportado gracias a, a Global. Es, ese aporte es para intentar concientizar a las personas para que se hagan la prueba, para que no vivan con eh, esa no información. Es, es, intento ayudar eh, al resto de las personas. Y... Y lo estás logrando desde tu participación, la de Walter, la de, eh, la de Emiliana. Esto ha cobrado sentido y sí para la ocasión, como hemos dicho hoy, porque ya ahorita contamos en qué acto nos han pillado, solo podemos decirles gracias por sí. estas historias que nos están compartiendo. Y ya te interrumpí, no sé si hay algo más que, que querías comentar. Sí, pues al acto que estamos conmemorando hoy estamos conmemorando al 14 de abril el día, el día mundial del Chagas aunque un pelín retrasado pero lo estamos celebrando intentamos eliminar la enfermedad del Chagas entre todos, con el apoyo tú te tienes que sumar a eso tienes que hacerte la prueba intentar decir a tus familiares hazte la prueba y es muy importante el apoyo emocional de la familia una vez que sepas que tiene el parásito, pregúntale y dile cómo estás, te has hecho la prueba, estás haciendo el tratamiento, el apoyo es muy, muy importante. Han visto lo que sucede con la emoción del directo, estamos además en el, en el salón del Consulado General de Bolivia en Barcelona, el señor cónsul ha estado haciendo segundos junto a, al equipo de Dazanas. Eh, el propio director de infecciones del Hospital Valdebron, gente de DNDI, Vino María Jesús, estamos nosotros de Living Lab y estamos de celebración, hay buñuelos, han hecho API. a esa fecha está en celebración y está grabando esta cámara, esta, este pequeño vídeo, alguien a quien invito ahora, porque esto ha sido un, un trabajo colectivo. Y también hay otra historia detrás de estos vídeos, que es la oportunidad de habernos podido al fin eh, poner, bueno, hay, hay hermosos antecedentes, pero son juntos en un proceso junto a... El equipo de Drazana Valderón valor era Jordi quien estaba filmando y ahora de forma mágica se nos suma Jordi. Bueno, pues nada, yo agradecer también al equipo de, de Global y creo que fue una construcción conjunta, ¿no? Con estas animaciones que hacía como magia, porque pensamos que las historias tenían que tener ese punto de, de magia, ¿no? Para ir ligando una cosa con la otra y darle la vuelta a la moneda ¿no? y hacer que, que, que todos nos muestre el camino, el camino del empoderamiento, el camino de, de, de que nos vaya a facilitar llegar al control de la enfermedad de Chagas y, y poder entonces pues, poner este granito de arena. ¿no? Y Yo bueno, pienso que son una, unas historias contadas de una manera muy, muy agradable y muy bonita y, y partiendo además de esta investigación, que nos ha dado las claves para Jordi, gracias. Hay, como nos lo puede casi casi contagiar en el mejor de los sentidos, la tradición del rigor y de método del equipo de Drasana y nuestras experiencias en procesos participativos previos, hay ahí un proceso con talleres, eso está detrás, pero lo importante es lo que va a llegarle en el celular, en el móvil, por WhatsApp a alguien en la noche un empujoncito, y eh, Emilia sabe darlo, lo sabe dar también Walter, que es de Nicaragua, y lo ha sabido, esperamos también dar, en, Emiliana, eh, y, Emiliana Niña, a, la, a quien le reconocerán rasgos, porque esto está grabado en familia, en todo el sentido de la palabra. Lo vamos a lograr, vamos a clavar el tiempo, gracias eh, por invitarnos a presentar nuestros vídeos, hay una página web, Voces de Chagas, hay ese hashtag en, en redes sociales, y en Voces de Chagas pueden encontrar la historia del proceso, cómo hemos llegado a estos vídeos y finalmente descargarlos y ayudarnos a compartirlos. Ahora sí, eh, Karina, controles suelta un pedacito. El nieve, el, Acércate, el pásame. Era como un monstruo que me envolvía por fuera. Y no sabía cómo salir de, de ese nudo ahí atrapándome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 ¿Y más sutil hay? Eh? Serra Valentina. ¿Y más dibujas, Yankee Chaipi? Una flor. Oh, cachito. ¿Y más ticatas, Chaipi? Amapola. Ah, un tulipán. Ah, cachito. Bueno Mariana, menos de 10. Gracias, eh, Bárbara, Álvaro, todos. Un abrazo a todos, de verdad. Todos unimos, todos unidos podemos vencer esta enfermedad. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias eh, a todo el equipo, a Leo, a Jordi. Día. Bueno, cumplieron con el tiempo que era ...para poder eh, después tener... ...dejar sus, sus preguntas en el chat. Eh, y antes de darle la palabra a Ana para la, la última intervención, eh, queremos comentarle, por si han visto la agenda, que Eugenia López no pudo participar, pero bueno, que envía saludos y no va a faltar oportunidad para que ella no, nos venga a contar... Eh, desde, desde su perfil en televisión y, y realizando contenidos educativos en relación a, a diversos temas científicos y cómo se puede llevar adelante esta traducción de, de, de, la, de los conceptos a eh, materiales más, más accesibles para todos y todas. Así. Seguimos con Ana. Bueno, gracias Barbie. Eh, bueno, en este momento final, el último video, este, bueno, va a estar a cargo de Juan Bautista Escañaro. <ríe> Él es director este, de la película Casas de Fuego, este, en el, que se filmó en el año 1995 y que tantas veces traemos este, a la actualidad para diferentes estrategias educativas este, y demás. Eh, bueno, Staniaro es, es director de cine y guionista con amplia tra eh, trayectoria y reconocimiento. Hoy nos viene a hablar de la casa, de la película Casas de Fuego, este, que se estrenó en 1985. La película está basada en la vida del doctor Salvador Maza, quien con un grupo de profesionales realiza una investigación para descubrir el antídoto a una misteriosa enfermedad, cuyo portador es un insecto de hábitos nocturnos conocido como vinchuca. Así explica la sinopsis con que nos va a encontrar el film eh, que fue multipremiado y se convirtió en un hito en la divulgación de la problemática de Chagas. Eh, bueno, nos quedamos con el director estaniaro, Sole. <música> Bueno, en principio, obviamente por mi, este, por mi deseo profundo de, de, de, y, y el, la posibilidad de contar historias me gusta. Yo creo que siempre fue, es decir, entré por el lado del arte, por el lado de un deseo de expresión. Eh, en el origen, en el origen está eh, recuerdo en segundo año del colegio secundario, un profesor de biología llamado Enrique Grande en, el, en la escuela Pellegrini, y nos contó el, la mecánica de transmisión del tema del Chagas, y a mí me llamó poderosamente la, este, la atención el mecanismo de transmisión y cómo una enfermedad tenía como una lógica, si me permitís el... Eh, el, el, el término casi te diría poética, eh, realmente de una, de una precisión, de una perversidad que era muy, muy este, difícil de manejarlo, eh, de imaginarlo a, a priori. Bueno, a partir de eso, digamos, durante toda mi vida encontré, como, como joven y en mi desarrollo, este, primero la poesía y después este, el cine, apareció el cine. Eh, como, como temática cinematográfica, este, obviamente expreso lo que, lo que me llama la atención, lo que me conmueve, lo que me interesa. Eh, lo primero fue mi encuentro con María Luisa Bemberg para hacer un guión cinematográfico, Camila, después siguió Camino del Sur y quedó titilando allí este, esta, esta emoción, este reconocimiento, esta curiosidad que había sentido a los 14 años con el tema del Chagas, y me pareció, cuando lo recordé, yo había empezado intentando hacer una película sobre el mal de los rastrojos, fui a una, eh, fui a una eh, biblioteca que está acá en Belgrano, en Coniceto, Pedí algún material sobre el mal de los rastrojos y curiosamente me dijeron que era un tema que mejor que no, que no había ningún antecedente. Y en la conversación surgió el tema del Chagas. Me interesó temáticamente, me pareció que tenía la misma sensación entre narrativa y emocional del, del recuerdo este que me había quedado. Y empecé a investigarlo, me pareció que era una película que hacía falta hacer. Que no, estaba, que no estaba expresada y más la historia dentro del Chagas, la historia de Salvador Massa, él como persona, donde uno sentía esa, esa lucha por, por, por estar como en posesión de un, de un conocimiento y tener que difundirlo y enfrentarse a una cantidad de obstáculos y conflictos. Me pareció una hermosa historia que merecía ser contada y que me había caído en las manos, este, estuve bastante tiempo investigando mucho, preguntando, en fin, este, sin ser un biólogo ni un médico, este, traté de conversar con la persona que sí lo conocía, y así nació la película, nació de un, de un deseo mío de expresión, de algo que me conmovía, no tanto por el Chagas tal vez, sino por Salvador Massa, es decir, imaginarse él como personaje, y obviamente lo que él este, trabajaba era, era, era sobre esa enfermedad que expresaba muchas cosas, desde el sentido político, ideológico, biológico, había cantidad de elementos que estaban contenidos en esa, en esa investigación sobre, sobre esa enfermedad, y además esa especie de articulación y amistad intelectual a la distancia que se estableció entre, entre Chagas y Massa. Eh, me pareció que tenía todos los elementos para hacer una hermosa película para mi gusto, una película que a mí me gustaría ver, para lo cual hubo también que tener yo mismo una, una, una lucha, si se quiere, para convencer a los distribuidores y productores de cómo hacer una película que podía ser interesante narrativamente sobre ese tema. Es decir, yo tuve mi, propio, mi propia investigación y mi propio camino llevando, este, tomando como bandera la vida de Salvador Massa y su relación con el Chagas. No, mira, primero para hacerlo fue casi un milagro, de mucha obstinación. Yo en ese momento era decano de la Universidad del Cine, soy muy amigo de, de Manuel Antín. Los primeros bocetos fueron hechos en la casa original de la Universidad del Cine, mientras estaba allí, pero parecía imposible hacerlo. Después este, tuve la suerte en el año 94, hubo un un concurso de proyectos en el Instituto de Cine y presenté el, el guión y tuve la suerte de ganarlo junto con Eliseo Zubiela, que había hecho un guión de No te mueras sin decirme dónde vas y Casa de Fuego. Los dos este, permitió el acceso a una fuente de financiación importantísima que fue totalmente colocada en la película. Del, de, la, de las visitas, por ejemplo, a Jujuy surgió, primero buscamos algo que pudiera parecerse a lo que era el, la MEPRA en la década del, del 20 o del 30. No encontramos el edificio y además para recrearlo en el lugar hubo que alejarse del lugar donde se había instalado originariamente. Y ahí fuimos y utilizamos gran parte de esos recursos en hacer una recreación de la casa como era la MEPRA en, el, en la década del 20. Es decir, se hizo, un, se hizo una casa, digamos, sin, sin cañería ni electricidad, pero era una especie de locación en el pueblo de Volcán, en Jujuy. Y bueno, comenzó a tomar forma a partir de ese concurso ganado con el proyecto como, como guión cinematográfico. Eh, y ahí tuve la colaboración enorme de dos técnicos de cine, uno Miguel Ángel Umaldo, que es, es, era escenógrafo ya fallecido, y Rodolfo Murtola como asistente y en el hacer la película ya pareció un milagro, es decir, ver de pronto un sueño que era tan grande, tan inaccesible, estar en Jujuy filmando y abriendo una ventana de esa locación, de esa casa que era un decorado, y entrar una nube que entraba en la casa por la ventana y salía por el otro lado, me la pasé llorando muchas veces, digamos, de la emoción, porque era como cumplir con un, con un sueño este, que había sido profundamente deseado. Y una vez hecha, que lo que preguntaste vos, sí, este, bueno, primero que tuve la suerte de tomar contacto con chabólogos importantes que me fueron asesorando, recuerdo a Daniel Salomón en su momento, Elsa Segura y un doctor Ripoll en Jujuy, y el propio, el propio eh, york que en la película se modificó el apellido Borg, pero en realidad es el doctor yor es decir, cantidad de gente que me, que me fueron acompañando, recuerdo a Daniel Salomón que había llevado como un tesoro para el rodaje una caja con vinchuca que las cuidaba como un tesoro, porque cada vez que un plano tenía que aparecer él las ponía y después tenía que contarlas para que, para que fuera exactamente, si eran 40 que salían, eran 40 que tenían que volver a entrar en la caja. Este, fue muy emocionante realmente hacer la película y fue la verdad es que muy bien aceptada, muy bien recepcionada. Primero una recepción inmediata, la inmediata fue que fue una película que tuvo mucho, mucho público, fue muy vista, muy bien tratado por la crítica. Después que me permitió viajar por todo el mundo, con, la, con el Casa de Fuego, este, llegué hasta Shanghái, cuando tuvo el premio especial de jurado en China, en el año 95, y encontrar una recepción que traspasó fronteras e idiomas, es decir, este, fue muy importante. Pero para mí, una de las satisfacciones más grande que tengo todavía hoy, es encontrarme permanentemente con personas que han tomado acceso con el Chagas porque vieron la película en los colegios. Un poco la misma sensación que yo tuve al conocer el Chagas a partir de la descripción que había hecho mi profesor de biología, Enrique Grande, ellos la tenían a partir de la utilización de la película dentro del, del colegio secundario, y siempre toparme con gente que recuerda determinadas escenas que en realidad fueron imaginadas por mí, digamos, este, la cabeza con vinchucas o qué sé yo, este, cantidad de escenas que están en la película y que probablemente han influido en su carrera o en, más allá de, de... en algunos casos directamente han definido una vocación y en otros casos simplemente estar al tanto de lo que significa como, como enfermedad social el en Chagas. Digamos, es una, es una satisfacción enorme. Yo sigo haciendo cine, obviamente, ahora estoy filmando una película, un policial negro, <risa> pero este como yo siempre digo que eh, hay dos o tres re referencias muy, muy importantes, una fue el, el trabajo de, de, que originó Camila con bember el segundo fue inevitablemente Salvador Massa, que no, no lo conocí personalmente, pero en un momento sentí que, que me tocaba a mí recuperarlo del olvido, es decir, que, que es una de las características en general que sucede mucho, eh, no sé en el ambiente científico, pero en muchos otros ambientes este, hay una eh, pulsión de olvido, y que en este caso yo con orgullo pienso que contribuí en en entender a Salvador Massa dentro de la memoria en algún sentido y bueno, en la actualidad tengo otro sueño similar este, vinculado con otro caso pero es este Benito Quinquela Martín que espero en algún momento que me pase igual que lo que pasó con Salvador Massa No han pasado en vano calculo los, este, no sé, 25 años o 26 o 27 años de la realización de la película. Y al contrario, yo celebro que esté desactualizada, ojalá estuviera más desactualizada todavía y que la medicina y la biología hubieran superado lo que se, lo que se muestra allí pero creo que lamentablemente todavía tiene una vigencia y una, una realidad de que no se hace todo lo que se podría hacer en relación con el, con el, con el Chagas. De cualquier manera, este, insisto, de que no es un documental, como decís vos, es una ficción. Es una ficción donde, eh, como, en, como en una ficción de esta característica, yo hice bastante cine vinculado con este mismo método de recrear vidas eh, para como, una, como una ficción argumental, que te obliga a tomar cierta licencia, porque obviamente los currículum, yo digo, son como islas en la vida de una persona, te toman el momento que año tal hizo esto, tres años después hizo esto, pero la verdadera vida no está en un currículum. Entonces este, creo que un poco lo que, lo que a mí me interesa es generar personajes que sean verosímiles, no, no, no eludiendo los conflictos o, los, o, los, o las cosas que le han pasado en la vida, potencialmente siendo coherentes con lo que da el currículo. Es decir, entonces este, me parece que lo que hace que los personajes se los vea en sus debilidades y en sus fortalezas. Este, siempre recuerdo, he visto un, un, un biólogo... De, de, de, de, que no recuerdo, Olindo, Olindo Martino, creo que era un médico que estaba en, en un hospital y al verlo ir, convivir con él un montón de tiempo para ver cómo era esta relación que se establecía entre un maestro con los, con los médicos que lo rodearan más jóvenes, era muy, este, en algún sentido medieval hay algo de, de, de, de alguien que está como sobre un pedestal y los demás lo rodean, este, esperando que derrame un poco de su conocimiento. Y en algún sentido, yo me imagino que, por lo que leí, además, porque tengo el testimonio sobre Salvador Massa, era un poco eso: un personaje duro, digamos, muy este, eh, no complaciente, es decir, este, poseedor de algo que lo, que lo defendía y trataba de imponerlo. Pero, obviamente, en su vida, eso, esas especies de escafandras que tiene, ¿no? no sé cómo llamarla, como protección, que aparentemente lo, no, donde los sentimientos quedan adentro. Este, recuerdo que en la película cuando se produce esa ruptura, donde él llora, en algún sentido, de ver que la de, de un discípulo le suministraba un conocimiento que él en algún sentido había sido golpeado y, y dañado en su vida particular, Traté de no acercar la cámara, sino justamente alejarse y ponerlo él en un pozo de sombra para que él sea este, respetar en algún sentido su intimidad cuando se quiebra esa especie de protección que lo rodeaba permanentemente con, como hombre de ciencia. Este, bueno, recuerdo eso en este momento. Eh, está la escena en la película. Yo creo que el cine es una de las justificaciones para que exista un cine nacional es decir, este, tocar temáticas que no son propias sé que Chagas este, en el momento de la filmación ya no era un tema obviamente estrictamente nacional sino que había Chagas con diferentes nombres en, desde ya seguramente en toda Latinoamérica y, y no solo ahora sé que no solo por ejemplo a través de, la, de los procesos migratorios este, aparece en, qué sé yo en Estados Unidos y en, y en Europa por ejemplo a través de, de la contaminación a través de, de, viaja en la sangre es una de las características en, que, que tiene el tripanosoma y este bueno eh, yo creo que el cine, puede, el cine y el arte en general puede aportar mucho, no, no solo el cine, pero encontrando el mecanismo narrativo que lo haga interesante y atractivo para que, esto se, para que esto se comprenda. Seguramente, si yo tuviera que filmar algo sobre el Chagao, seguramente no sería de la manera que lo hice en ese momento, probablemente creando este, personajes ya te digo, eh, activos en estos procesos de transmisión que son mucho más modernos y que seguramente la película no los tocó, obviamente puede hacer mucho el arte en general y el cine en particular para la, para la difusión y darse cuenta que de pronto, no sé, en China, en África o en Roma aparezcan casas de Chagas y uno no, no entiende muy bien cuál es el mecanismo. Esto se da en general, con, no solo con el chaga sino con muchas enfermedades. Creo que, eh, la para contestar concretamente tu pregunta y no, no derivar mucho, este, sí, creo que, que el cine puede contribuir mucho en el conocimiento y en la puesta en foco en estas problemáticas, pero... Atravesando la pequeña barrera de encontrar una forma que la universalice y que la haga eh, apetecible y que genere emoción en quienes lo miran y una comprensión profunda, que probablemente no la den los documentales, sino una ficción donde haya una comprensión mucho más profunda de cuál es la, la temática. Es encontrar esa llave que abre esa puerta para que todos entiendan cuál es la problemática. Bueno, estamos realmente emocionadísimas, eh, creo que todas las presentaciones han sido eh, eh, cada una eh, con su emoción y su particularidad eh, y esta otra nos ha tocado eh, algunas eh, neuronas y algunos puntos que nos han dejado con los ojos llenos de lagrimones. Eh, bueno, muchísimas gracias. Eh, les queremos decir que a partir de este momento eh, pueden participar a través del chat eh, y dejarnos comentarios, preguntas. Eh, algunas de las personas que participaron eh, en los videos están presentes. Eh, entonces, bueno, está abierta. Nosotros con, con Caro eh, vamos a estar eh, moderando este, este momento. Eh, que va a ser relativamente breve. Así que esperamos eh, sus comentarios. Caro, si querés ir leyendo lo que tenemos, los comentarios que se han ido haciendo, los, los fui pegando. Sí, voy a leer los comentarios y por supuesto que si hay alguien que tiene la necesidad de hacer una intervención oral, pide la palabra. Como decía Ana, este periodo es pero nos interesaba también eh, que, que pudiera haber una participación más activa justamente por tratarse de, de un conversatorio. Encontramos un montón de comentarios súper elogiosos, emocionados, conmovidos, creo que justamente estos medios audiovisuales movilizan cosas que otro tipo de materiales no, eh, y encontramos comentarios sobre distintas producciones, por ejemplo, Leonardo de la Torre Ávila dice qué historia la de esta película, hablando de una tragedia evitable. Por Dios, menos mal que hay investigadoras como Silvia Fernández. Estela Maris Cabral nos dice excelente película, hablando ya de Casas de Fuego. Casas de Fuego recibe un montón de elogios y creo que justamente tiene que ver con, con lo que significa para, para, el, para el pueblo argentino esta película, que desde que salió ha significado justamente un medio de, de, de, de comunicación enorme respecto de la problemática. Amaris dice, excelente película, los invito a que la vean y pensar en esto. Si Salvador Massa y su equipo pudieron hacer tanto en esa época, ¿cuánto más se puede hacer ahora con todos los recursos que hay? Eh, tenemos un comentario de Cintia Gómez, qué gran honor, eh, recién puedo conectarme, y me encuentro con el director de la película, que todos los años vemos con mis estudiantes de medicina veterinaria para trabajar el chagas. gran trabajo. Juan Estañaro, la película fue la primera información que tuve del tema. Eh, por acá a ver, eh, eh, María Laura... Eh, dice, la película fue mi incentivo para empezar a hablar de Chagas, la vi con mi madre, gracias. Eh, Leonardo de la Torre dice, otra gran historia detrás de una película muy entrañable, gracias por esta conversación de verdad. José Gasparini, dice espectacular la oportunidad de encontrarnos con el mentor de esta, esta gran casas de fuego. Felicitaciones y agradecimientos a los organizadores, muchas gracias. Vale aclarar que en este momento no está estañaro porque está trabajando en el audio, en la producción del audio de su última película. Nos mandó muchos cariños y saludos para, para, para todos y todas las participantes de este encuentro. Eh, lamentaba no poder estar, pero bueno, lo tuvimos para, para su conversatorio. Eh, no sé si alguien eh, pidió ya la palabra. No, sigo leyendo entonces comentarios. Sí, eh, por favor. Estela Maris dice, la película fue la primera información de Casa de Fuego que tuve sobre Chagas, la vi en la secundaria. Cinco años más tarde me diagnosticaron el Chagas. Gracias por esta película, Juan. En cualquier momento me emociono, chicos. <risa> <risa> Nilce Mendoza dice, Casas de Fuego, como la lectura obligada para quienes vivimos, y lo leemos, el Chagas desde el centro de la problemática social. Qué emoción escuchar y ver a su director. Desde la dirección de epidemiología de la Municipalidad de Córdoba nos dicen gracias a Juan y su arte por el compromiso, gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad. Eh, Cristian Bisoto de La Rioja, es la participación isquioglutea isch en la investigación, le responde Masa. esto se logra a fuerza de culo en el asiento y ojo en el microscopio. Una frase memorable para todos aquellos y aquellas que hacemos microscopía. Sacho Miura dice, gracias por brindar un tema muy interesante, útil para explicar la enfermedad de Chagas a los latinoamericanos que viven y vivimos en Japón. que Tenemos audiencia de Japón. Celeste Mateca dice, qué emocionante escuchar al director de Casas de Fuego. El año pasado hicimos un trabajo sobre el uso educativo de la película con Isabel Pastorino y Mariana San Martino. Casas de Fuego, reflexiones sobre su utilización como recurso educativo para abordar la problemática de Chagas en la actualidad. Y nos comparte el link, es un trabajo que realmente vale la pena también leer, justamente por estas cosas que decía Juan, que la película tiene un alto poder de... de información, de comunicación, pero que a lo mejor en algunas cosas se aborda desde, desde un punto de vista un poco distinto a cómo se abordaría hoy. Y pese a eso, sin embargo, la vigencia y el poder que tiene su, su mensaje. Ana, ¿querés sumar algo más? Bueno, gracias, Caro, por la lectura de todos los comentarios. Esperamos las participaciones. Estamos muy emocionados. Hemos sido eh, en un pico de 139 participantes a lo largo de estas dos horas y mantenemos los 133 hasta ahora, eh, con la presencia de personas de todo el país, de Chubut, desde Azul, provincia de Buenos Aires, desde México, La Rioja, Chaco, Río Cuarto, Santa Fe, Santiago del Estero, desde Barcelona desde la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, desde Campinas, Brasil, Formosa, Comodoro, Rivadavia, Río Gallegos, Río Colorado, eh, perdón, Sierra Colorada, en Río Negro. Estamos realmente eh, muy emocionadas eh, con, con este conversatorio y, y esta tan activa participación. Eh, de nuevo, eh, les invitamos, ahí veo una mano levantada, Leonardo de la Torre Ávila, te damos la palabra. Muchas gracias. escrito lo impresionante que me han parecido las historias detrás de estas joyas cinematográficas que, que allá tienen en Argentina, lo digo desde la más entrañable envidia, y, y tan solo y también sorprendido por el futuro que van a tener con las producciones. Incluso la del viaje 3D dentro de la célula o lo que han hecho en Córdoba con los estudiantes en, en, en, eh, hace algunos años, eh, de ver con Federico y todos los equipos. Yo, sin embargo, me había guardado una pregunta al ver eh, la presentación de Francisco eh, y, y de todo el equipo de Proyecto Chagas. Más que una pregunta, otra vez, perdonen que me, que me ponga así, es simplemente una admiración. Yo no sé si, como contaba estañaro ahora, esa impresión que le dio en un aula un profesor y que él ha terminado generando eh, en otros con su película años después, eh, si al final los cambios se mueven también gracias al arte. Yo no sé, si yo he visto hace pocas semanas el, el corto de, de Ruth o de Fernanda o, eh, y en ese momento al lado de la historia de ellas el, debat, el pedido de la reglamentación de la ley y hoy la noticia que han recibido ustedes, mm. yo no sé. ¿Qué empujoncito pueda haber dado esto de los vídeos? Pero sin, sin, solamente quiero decirles que es un honor eh, haber estado, con la excusa de los vídeos que hemos hecho, haber podido estar aquí hoy y escuchar y conocer estas historias. Y voy a seguir viendo y analizando la historia de Ruth, de Fernanda. Eh, en fin, las tres historias me han conmovido muchísimo. Gracias y disculpen la larga intervención. No, no, la celebramos. Por ahí, Francisco, ¿os querés agregar algo? respecto de la reflexión de Leonardo, o sea, a que mencionó así. Gracias, Caro. Eh, creo que igualmente eh, ustedes también estarían en, en igual capacidad para, para contestar. Eh, digamos, cre creo que hay algo como fundamental en lo, en, lo, en, lo, digamos, en la pregunta de, de Leonardo, ¿no? en el sentido de, de pensar a las, a las iniciativas comunicacionales como apuntalando los reclamos de derechos que que usualmente eh, no tienen este tipo de estrategias. Como yo comentaba en la intervención, eh, usualmente las estrategias comunicacionales terminan siendo eh, como, digamos, solamente una excusa para comunicar otro tipo de estrategias, eh, y en este caso tra tratamos de, de poner foco en la estrategia comunicacional por todos esos diagnósticos que, que mencionábamos anteriormente. Entonces, eh, quizás la respuesta breve es no... Eh, no creo que, que una única estrategia pueda llevar a una reglamentación de la ley, porque, digamos, en, el, en el trabajo eh, para, para, para, para movilizar a las autoridades a, a, a reglamentar la norma, hubo un montón de instancias de sociedad civil con las autoridades, etc. Pero sí creo que fue un asunto, digamos, un aspecto fundamental en el sentido de eh, el, el abordaje integral, no digamos, que ya se ha abordado integralmente, también requiere que las estrategias que se tomen para ellos también sean abordadas integralmente. Entonces, solamente eso como una pequeñita eh, reflexión y gracias por la pregunta. Y nada, abro a, a Ruth también, que está, o a Mario, o a, o a Caro, que, o a Ana, que también participan. Sí, que yo quería sumar una cosa. Eh, creo que realmente, eh, como el abordaje de Chagas debe ser integral, los abordajes para promover una ley, su cumplimiento, su reglamentación, también son la sumatoria de... Miles de integralidades. Eh, lo que quiero destacar es que en el conversatorio del año pasado la ministra eh, no, nos ya prometía que, que esta reglamentación iba a salir, los tiempos del Estado a veces son largos y en menos de un año porque fue un poquito menos, eh, tuvimos la reglamentación, ¿no? Entonces, de pronto, eh, no fue por el conversatorio tampoco, sino justamente por las miles de actividades, acciones, movimientos eh, que hubo, pero como hay pequeños gestos que, que van dejando su, su semilla, ¿no? El no estaba, a lo mejor no había como una una expresión pública y a lo mejor los tiempos podían dilatarse porque no había un compromiso público. Entonces, estos momentos en donde, donde de pronto uno puede dejar una semilla evidente, pública, referente, ayuda a que, a que, bueno, que el tiempo no se nos pase a veces más, más rápido de lo que querríamos. Gracias, Caro. Eh, bueno, seguimos entonces con eh, la posibilidad. Como verán, este año eh, es la primera vez que tenemos el micrófono abierto. Estamos muy contentos por esta eh, posibilidad que tenemos y justamente eh, les animamos a que nuevamente hagan otra pregunta. Tenemos acá eh, a, a algunos de los realizadores. Ahí está José eh, bienvenida a tu pregunta, José. Tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de participar con ustedes. Voy a ser muy sincero. Este, digamos, lo tenía agendado, digamos, al encuentro. Y bueno, tenía tantas cosas por hacer que digo, bueno, casi digo, lo, lo, lo pongo, digamos. La verdad es que me enganché totalmente. Este, y bueno, me pareció muy importante estar vía a full este, en esto la verdad que eh, lo aprecié mucho y además quería, digamos, combatir en realidad este, una reflexión este, digamos, obviamente que como ustedes eh, también bastante eh, conmocionado y emocionado, digamos, por muchas de las cosas que hemos escuchado compartido, digamos, porque de algún modo creo que este, la enfermedad de Chagas eh, nos lleva, de algún modo, a reflexionar sobre, sobre la solidaridad. ¿no? O sea, digamos, yo creo que nos conmueve por ese, por ese motivo, digamos. Eh, lo que, de todos modos, digamos, también pensaba, y quería compartirlo, este, cómo, este, digamos, qué pena, este, digamos que, eh, a ver... O sea, digamos, tenemos, somos un montón de personas que estamos muy inquietas por esta solidaridad, digamos, este, pero digamos a veces no tan solo uno dice, bueno, qué pena que este, digamos sigan avanzando los años y sigamos con, esta, con este padecimiento, sino también estaba pensando, por, por un lado, este, si no me equivoco, a ver, Francisco creo que había comentado algo que, digamos, lo voy a tratar de profundizar con los datos, digamos, yo estoy en la parte del equipo técnico, no es cierto?, de la dirección de... El control de enfermedades transmisibles por vectores y muchas veces me toca digamos el análisis de la información este bueno esto que dijo digamos que a veces uno tiene esta fantasía digamos de que el chagas está en eh, digamos en, eh, en la zona rural y que este bueno eso es lo, lo voy a digamos tratar de darle cantidad de todo esto porque verdaderamente este si no estamos erradicando lo digamos a este este padecimiento como muchas otras cosas es fundamentalmente porque nos está faltando también un poco de capacidad, entre comillas, perdónenme, no, no quiero este, para nada este, eh, desmerecer todo el esfuerzo que estamos haciendo todos, en realidad pues estamos involucrados ¿no es cierto? pero es, es como que hay una necesidad digamos de, de trascender este sentimiento y estas voluntades que tenemos todos y muchas veces tiene un, también un aspecto técnico necesitamos eh, mejorar nuestros procesos de comunicación, por eso festejo mucho esta ocasión, este, porque evidentemente que muchas de los padecimientos de estos están relacionados con este, políticas que tenemos que, que fortalecer y favorecer todos, ¿no? Entonces, porque digamos, muchas veces, este, el hecho de que no podamos llegar a las personas este, que tienen estos padecimientos y muchos otros, este, es por una cuestión, digamos, de, de, de limitaciones que tenemos que trascender y que tiene que ver muchas veces con las condiciones de vida de todos y, y un sistema que sea más robusto. Entonces, bueno, solamente quería compartir eso, este, esa inquietud, para que sigamos poniéndole más fuerza todavía. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eh, le pasamos la palabra entonces a nuestras compañeras, a Mariana. Gracias. Bueno, gracias Ana, Caro, gracias a todas las personas. Ya para ir cerrando, eh, nos hemos pasado 10 minutos, venimos súper bien de tiempo, 10 minutitos pasados y todavía hay 124 personas, no queremos que se bajen de pronto abruptamente, así que vamos ya a, a cerrar la actividad agradeciendo a todas las personas a quienes nos compartieron sus experiencias y reflexiones, a quienes participaron del chat, a quienes intervinieron recién y a quienes seguramente se queden con las ganas de de intervenir eh, la, eh, ¿Cómo? No sé si se si activó un micrófono. La, la, eh, contarles que el video de este conversatorio va a quedar colgado en el mm, canal de YouTube del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, en los próximos días, ¿no? Ya. Eh, y solo decir algo que decía Caro, digamos, todas estas ganas de hablar y todo lo que generó, bueno, Casa de Fuego porque es la más conocida, la más antigua, es la que llegó al cine... Habla el Salvador Massa, digamos, eh, es la que generó más reacciones, eh, a lo mejor que, que las demás intervenciones, pero todas las intervenciones y reacciones lo que nos están mostrando es el valor y el poder de las narrativas audiovisuales. Y eso está buenísimo, está buenísimo reconocerlo y nos devuelve a quienes de una manera u otra estamos vinculados, vinculadas a narrativas audiovisuales una responsabilidad enorme a la hora de contar lo que queremos contar, con qué imágenes, con qué interlocutores, interlocutoras, con qué voces, eh, con, qué, con qué saberes puestos en juego y qué saberes dejados de lado. Entonces, eh, viene así como el reto, todo muy lindo, pero aún con una narrativa audiovisual muy linda, muy bien hecha y con mucho dinero puesto detrás, se puede seguir, produci eh, se puede decir, seguir reproduciendo estos discursos estigmatizantes, estos eh, discursos fragmentados o que no tienen en cuenta eh, los saberes y las voces de... Eh, la, la totalidad de las personas que tienen que estar hablando de charlas. Decir eso, agradecer, pasarle la palabra a Ana y salir. Nos vemos en el obelisco en un rato para festejar. Bueno, Mariana, eh, yo sumando a tus palabras, quiero agradecer... Eh, a, bueno, al Ministerio de Salud por el espacio del conversatorio, al equipo de eh, Telesalud que nos estuvo apoyando y nos estuvo este, ahí en, en trasbambalinas indicando algunas cuestiones fundamentales. Este, quiero agradecer también a todo el equipo de, de la dirección de Vectores este, que nos estuvo apoyando todo este tiempo, este, de Buenos Aires, de Córdoba, bueno, a todos y a todas. Eh, y no quiero... Solo una cosita, quiero agradecer también a todas los, las compañeras y los compañeros del componente de Información, Educación y Comunicación de la red IEC este, que están presentes y trabajando todos los días este, en cada una de las provincias porque está, eh, por la problemática de Chagas, la temática de Chagas sea visible este, y esté presente todos los días. Eh, así que bueno, a ellos y a ellas también mi agradecimiento y mi gratitud eterna. Eh, ahora este, van a eh, decirnos unas palabras este, el director de enfermedades transmisibles por vectores, el doctor Hugo Feró, eh, perdón, el director de enfermedades Transmis transmisibles, eh, Hugo Feró, y la directora eh, de la dirección de enfermedades transmisibles por vectores, ya de provecho. Bueno, nada, eh, agradecer este encuentro, eh, es muy importante para nosotros, el conversatorio y todas las actividades que se estuvieron llevando adelante eh, eh, durante este mes eh, hace, muestra el trabajo articulado entre las, las, las diferentes organizaciones civiles, eh, el Instituto de Referencia, eh, y muestra cómo seguir trabajando con un objetivo que, como todos nosotros estamos trabajando por Chagas, eh, una enfermedad que necesita tanto de nosotros de trabajar en ello. Nada, es un día muy especial para nosotros y estamos todos muy contentos por, por la reglamentación de la ley, algo que esperamos muchísimo tiempo y hoy se concreta, así que es una alegría. Eh, quería decirle que desde la dirección de, de vectores, para nosotros el objetivo es seguir trabajando. Eh, en los distintos dispositivos, eh, las mesas eh, de gestión integral que tenemos, eh, la, la red IE, eh, la red de resistencia, no me quiero olvidar a ninguna, la mesa eh, de charlas urbanos, estos son todos dispositivos que hacen el trabajo articulado entre diferentes áreas y poder llevar, eh, seguir construyendo. Eh, estos espacios para poder eh, llevar adelante todo esto que hacemos. Bueno, nada, estoy muy emocionada, así que me cuesta un poco eh, hablar, pero en definitiva eso le paso la, la palabra al director nacional. Y muchas gracias a todos por estar ahí. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. No puede ser muy extenso porque ya se ha dicho casi todo, pero... Eh, felicitar a, a, a todos por este trabajo, como hablaban de integralidad, creo que quedó respetado eso. Y dos cositas: quienes estudian derecho dicen que el derecho persigue la realidad, y creo que en los últimos años eh, leyes vinculadas a salud sexual, al reconocimiento de derechos, han dado, ojalá que sea el mismo caso con la ley de Chagas, porque esas leyes han permitido modificar. Eh, la vida de las personas en, en forma positiva, eh, integrando, digamos, por ahí hay quien dice que las leyes es letra muerta, pero creo que en los últimos años hemos sido testigos en el país de que las leyes han sido letra viva y, y han permitido eh, cambiar realidades eh, para bien, como dice en el campo. Y por último, creo eh, esto el, el en esta época que vivimos, la época de la imagen, de lo audiovisual, creo que el trabajo que, han, que estamos viendo ahora es, es fundamental. Ayer en Salta, que viajamos por TBC y nos reunimos con la provincia de Noa, llegamos a un diagnóstico de que teníamos el desafío de volver a poner eh, a la tuberculosis en la agenda, visibilizarla. Y creo que hoy eh, las herramientas que hemos visto hoy eh, son fundamentales y creo que... Y, los ministerios, los decisores tienen que empezar a, en los presupuestos y demás, eh, incluir eh, apartados para poder financiar, poder acompañar eh, con, con el, la sociedad civil, con universidades, la producción de estos contenidos que, que abren espacios de una forma mucho más potente que a lo mejor lo académico, lo tradicional. De hecho, se ha dicho también, la verdad, un placer eh, poder eh, haber escuchado al director de de Casas de Fuego y al resto de los realizadores, porque, a ver, creo que Casas de Fuego puso en la cabeza y en el corazón de todos los argentinos lo que era Chagas, muchos, soy de Santiago del Estero y hace como en la facultad nos planteábamos esto, el desafío de, de, de volver a hablar de Chagas, de ponerlo en la agenda pública, en la agenda educativa, así que celebro esto y ojalá podamos potenciar estas realizaciones. Volver a felicitarles. Y muchas gracias. Bueno, la gente no se va, el evento se terminó y la gente sigue, podemos seguir hasta esta tarde. Mientras la gente se va yendo, si querés, Emilia, que tenés tu manito levantada desde hace rato, nos contás... Que, que, que nos querías compartir, y, y mientras tanto, despedimos y agradecemos, y nos vemos en el mes de Chagas. Nos vemos en el obelisco esta tarde y en agosto, en el mes de Chagas, eh, en el mes por una Argentina sin Chagas, para seguir conversando. Muchas gracias, sí. y en, Emilia, si querés. El 11, el 11 en los 60 años del INP. Oh, uh, fiesta, todo el año. Sí. Muy buenas tardes, Yo soy Emilia Rodríguez, de Barcelona. Soy. Mm de la Asociación de las Personas Afectadas de Acepecha y, y nada, simplemente les, les quería agradecer por la invitación y estoy muy feliz escuchando hablar a tanta gente sobre el Chagas ¿Por qué? porque el tiempo del silencio se acabó y eso la verdad que, que me pone muy muy feliz, gracias a todos gracias por, por invitarme a este conversatorio gracias por por dejar aportar mi granito de arena junto con, con mi compañero Leonardo de la Torre y el doctor Jordi, Jordi Gómez, que, que juntos somos más fuertes y más potentes. Y también invitar a todas las personas afectadas y decirles que el tiempo del silencio se acabó. Les invito a hacerse la prueba, les invito a quererse a, a ellos a uno mismo, si nosotros nos queremos, nos cuidamos, podremos ayudar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a, a la comunidad, a todas las personas. Y también decirles a las personas afectadas o no afectadas que no se han hecho la prueba que el Chagas no solamente está en, en el área rural, está en todas partes. Yo estoy en España, hay gente en, en Estados Unidos, en China, en Japón... En el mundo entero, el simple hecho de haber estado en, en la área afectada, aunque sea, la, aunque sea solo un día, ya hay una posibilidad de que estemos afectados. Háganse la prueba y posteriormente pues, el tratamiento. Si no lo tienen, pues fantástico, me parece genial, pero hay que descartar. No nos enteremos más adelante cuando ya estemos mal. Muchas gracias. tal vez la próxima muchas gracias buen día chau chao chau, muchas gracias, chau, gracias. saludos, saludos buen día gracias saludos